Hablábamos del 40-50-50, 40 años de la recuperación de la democracia en la República Argentina, 50 años del comienzo de la dictadura en Uruguay, aquel 27 de junio, y 50 años del comienzo de la dictadura en Chile, el 11 de septiembre. Eh, evidentemente, hacer una línea argumental entre lo sucedido en las dictaduras latinoamericanas da la posibilidad de comprender muchas más cosas que mirar de manera segmentada cada uno de los lugares. Entender las lógicas de memorias en su pluralidad también nos permite eso. Y la verdad que es un lujazo este, poder charlar y hablar unos minutos con eh, Ana Cacopardo, ella es periodista, documentalista del grupo de trabajo Claxo Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Ana, un placer enorme tenerte aquí en el Info Claxo. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Eh, muy, muy feliz de acompañarlos nuevamente. Gustavo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y la verdad que siempre es un placer hablar con, con Ana, porque tiene multiplicidad de miradas eh, en relación a estos fenómenos y poder hablar sobre memorias. Hemos incorporado, quienes no sabíamos estas lógicas, de pensarlo en una lógica de pluralidad y no de singularidad, de entender que eh, las memorias son más complejas, se construyen este, a lo largo del tiempo, que posiblemente no están cristalizadas en un momento del tiempo, sino que son lógicas más dinámicas que las que a veces se interpreta. Eh, que son muy diversas porque evidentemente no hay una única memoria, sino en esta lógica de que, bueno, entre lo que pasa con mucha gente se va construyendo eso. Por eso la idea de hablar un poco contigo y, en principio, un primer análisis eh, tuyo. Eh, ¿dónde, ¿Dónde nos situamos eh, a 40 años de la recuperación de la democracia eh, como primera parada entre estos tres puntos? 40, 50, 50. ¿Cómo sentís que nos paramos? Porque... Muchas de estas cosas, lo hablamos con Karina hace un rato, daba la sensación que había como grandes bastiones conseguidos en la región que ya eran como imposibles de bloquear, y de golpe vemos situaciones en donde la debilidad de alguna de las lógicas democráticas parecen estar eh, en juego. ¿Dónde se para la región a 40 años la recuperación de la democracia en la Argentina, Ana? Bueno, me, me parece que, que, que es así, que estamos en un momento particularmente inquietante, ¿no?, para las democracias, no solamente para las democracias de la región, sino para las democracias del mundo, ¿no? Y, y me parece que sobre eso eh, hay una evidencia eh, que, que habitamos un tiempo de profunda insatisfacción democrática. Las ciencias políticas han escrito mucho sobre esto, lo han nombrado de distintas maneras, democracias de baja intensidad, eh, hay, hay distintas formas de nombrar esta, esta insatisfacción democrática, esta promesa ¿no? de las democracias liberales eh, vinculada a los de a la igualdad, eh, una, una promesa que más que nunca hoy eh, no se cumple en un contexto de, donde creo que luego de la pandemia el panorama es de una extraordinaria concentración de la riqueza y de una democracia que, que, no, logra, eh, que no logra dar respuestas. Entonces, digo, evidentemente el avance de cierto sentido común, ya ni siquiera estoy hablando de, de, de una ideología orgánica, sino de un sentido común, visión, mundo de la derecha, el avance ¿no? de ese sentido común y de esa visión mundo de la derecha, tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con esta mirada de que eh, la política está habitada por eh, privilegiados, ¿no? Y, y bueno, y ahí está eh, el latiguillo libertario de aquí en nuestro país, por supuesto, de nombrar a la política como una casta. ¿no? Entonces digo, hay una zona de insatisfacción democrática eh, muy fuerte que tiene que ver con promesas no cumplidas. Eh, es decir, que tiene que ver con la igualdad, con la concentración de la riqueza, y que, que, que es imposible no pensarla desde este lugar. Pero quizás también deberíamos preguntarnos, y mucho más, si lo hacemos desde América Latina, es si tenemos que pensar las democracias únicamente en, en, en clave de la modernidad occidental, en clave de las democracias liberales, que quizás... Eh, no es un tiempo de pensar otras formas de la democracia que hoy vemos en los territorios de américa latina con otras formas de nombrar con con esta idea de que la naturaleza hay que decolonizarla con estas nuevas agendas de las luchas socioambientales eh, Digo, eh, expandir la democracia significa pensar, que también hay prácticas eh, democráticas que son deliberativas, que son asamblearias, que muchas de ellas las encontramos en gobiernos locales, que quizás hay, hay que mirar un poco allí, porque, porque quizás encontremos algunas claves para salir de esta zona de desencanto que, que, que habitamos. Con esto no quiero decir que el desencanto lo atraviese todo, porque por supuesto cuando hacemos una mirada retrospectiva a estos 40 años eh, nos ofrecen mucho para celebrar en la Argentina y en el continente, pero me parece que sería poco menos que meter la cabeza dentro de un hoyo, no, eh, no prestar atención ni, ni, ni dejarnos conmover eh, por la profunda insatisfacción democrática que nos rodea en, en, en este preciso instante en el que conmemoramos 40 años de la restauración. Eh, en este sentido, Ana, eh, es interesante porque digo, vemos que eh, parte de los llamados libertarios, digo que por cierto también es un nombre bastante confuso en algunos casos eh, y que logra confundir una cantidad de gente, han cooptado y han conseguido utilizar esta, esta decepción, con ciertas lógicas que la democracia no, no llega a llenar en determinados sectores de la población, este, para supuestamente plantear algo diferente, pero en una vuelta profundamente neoliberal, profundamente conservadora, digo, pero en el juego discursivo parecen estar, por lo menos, ganando parte de esa carrera. Pero, siendo un poco más a la estoy, lógica... Perdón, Gustavo, memorias. no estoy viendo la gráfica que, que hace un subrayado sobre lo que acabo de decir. No es que yo diga que la política está habitada por privilegiados, ¿no? Digo, creo que la política está habitada por cantidad de activistas y militantes. La política es un concepto como muy, muy grande que sí. excede la política partidaria, ¿no? Pero, eh, digo, esta visión de que la política partidaria o institucional... Está habitada por privilegiados, es una visión que tiene mucha gente, eh, y sobre la que hace pie, eh, sin duda, las derechas, derechas, digo, eh, extremas, derechas que llegan con proyectos excluyentes y autoritarios, eh, y que no son una realidad únicamente en nuestro país, sino en, en, en el continente y en el mundo, ¿no? Y que vienen. A, eh, a evitar esta insatisfacción democrática. Eh, insisto, recién sí, sí, la, la escuchaba, ¿no? digo, los, sí, sí. los partidos políticos tradicionales están interpelados eh, y hay un debate que se polariza en una clave que, eh, donde aquello que no se nombraba en el espacio público hoy se nombra y por supuesto son discursos negacionistas, que invitan a la violencia política, que anulan al otro y que, insisto, sacan provecho de, eh, de una, yo creo que de una política institucional que no, que no está interpelando a grandes porciones de la población, que no le habla, que no le habla a los pibes eh, y que básicamente eh, no le está dando soluciones a sus promesas de igualdad, de participación de oportunidades y de ciudadanía. Eh, Ana, en, en este camino, eh, cuando nosotros empezamos a hablar de 40, 50, 50 y tratar de armar una línea argumental entre eh, estos tres momentos, 40 de la recuperación democrática en Argentina, 50 del comienzo de las dictaduras de, en, en Uruguay y en, eh, en Chile. Eh, digo, para entender ¿Qué de esos planes del plan Cóndor, de las lógicas eh, de intento de ruptura democrática en la región eh, ves replicadas en la actualidad y te preocupa? porque vos hablas de las derechas y vemos muchos mecanismos de coincidencia eh, que parecen tener las derechas a nivel internacional? Y en algunos casos, sinceramente, es recordar mucho a las eh, lógicas del plan Cóndor. Con otras estrategias posiblemente más eh, innovadoras en el, con respecto al manejo de algunas cuestiones de la justicia, la fake news. Pero yo, ¿qué, qué lógicas de conexión ves entre eh, algunas eh, estructuras de ese plan Cóndor a lo que a veces eh, se puede ver ahora en lógicas disruptivas de los procesos democráticos, o de las nuevas derechas. Claro, ¿no? El, el plan Cóndor eh, refiere una articulación eh, de las dictaduras del cono sur, eh, y, y bueno, yo creo que si hoy, hoy pensáramos esos lenguajes comunes, eh, y, y cómo se construye hoy... Eh, podríamos decir, no solamente en nuestra región, sino si no, estamos en plena etapa de la globalización neoliberal, donde el gran ágora del debate político, de las democracias eh, y de la subjetivación política eh, son ese ecosistema de medios, redes y plataformas. ¿no? Entonces, me parece que, que hay que pensar un poco qué está sucediendo allí, no, como un espacio que está habitado por, no solamente por la cultura de la cancelación, sino por, una, por, por niveles de violencia, o que expresa niveles de violencia eh, altísimo, ¿no? digo, me parece que esto lo podemos ver en nuestro país, con solo ver lo que sucedió en en nuestro verano, con el juicio de los rugbyers, eh, la causa de, de, de las eh, dos pibas que fueron, por el caso de Lucio, condenadas, es decir, realmente no la, las redes est están atravesadas por un nivel de violencia, eh, por momentos atroz, ¿no?, eh, y, en, y en el debate político también aparece, aparece esto combinado con eh, trolls, con fake news, con, con corporaciones que por supuesto hacen un manejo intencional de, la, de informaciones falsas, ¿no? Es un contexto de profunda concentración, además eh, hablamos, digo, de, de, de concentración en la propiedad ¿en quiénes son los dueños en este ecosistema? No, eh, Son muy poquitas empresas que son precisamente las que salieron beneficiadas luego de la pandemia, No, son las empresas que tienen más rentabilidad en el mundo, y son la sede del ágora del debate político y de otro tipo de este, operaciones de espuria que eh, me, me parece que son un condimento fundamental para pensar qué pasa y cómo se construye ese sentido común, visión del mundo eh, de derecha o neoconservador que, que, que vemos avanzar, ¿no? Igual, yo creo, la verdad, Gustavo, que, que a ver, que, que el escenario siempre es muy complejo, ¿no? Eh, yo reía hace poco tiempo un, un estudio hecho por Gabriel Kessler eh, y Bomaro eh, que analizaba el vínculo entre jóvenes y políticas en el, en el conurbano, ¿no? y en nuestro conurbano en la Argentina, y si bien es cierto, en el estudio de ellos aparecía cierta avanzada de esta mirada neoconservadora, y de esta mirada de que la política es una zona de privilegio, que no los interpela, que no les habla, pero también aparece, por ejemplo, una mirada en términos de los temas de género, de diversidad sexual, que está bien lejos de las posturas antiderechos ¿No? Entonces digo, eh, son eh, escenarios complejos que habrá que aprender a Del mismo modo que tenemos una película mainstream como es 1985 Digo, mainstream en su lenguaje cinematográfico Que hoy está dando batalla contra el negacionismo Y ves a los pibes aplaudiendo Y a todas las generaciones aplaudiendo en las salas de cine Pero digo, a los pibes que en muchos casos a través de esta película por primera vez eh, se asoman a lo que fue el histórico juicio a las juntas. Entonces, me parece que no todo, no todo el escenario eh, es un escenario eh, ni negro ni monolítico, eh, que hay mucho de la esperanza cuando miramos la política, esa política que es la de los cuerpos, que es la de los territorios, y que creo que, evidentemente, eh, esa otra gran ágora, que es la de los medios, las redes, las plataformas, eh, hoy son un escenario eh, que está en manos del de poder en el mundo, pero que también tiene eh, formas contrahegemónicas de ser utilizadas, entonces eh, en este lugar estamos situados. Eh, Ana, en el, en, evidentemente los procesos que se fueron viviendo posterior a las dictaduras, eh, sobre todo en, en Sudamérica, eh, fue muy diverso y muy complejo. Eh, tuvimos países que, como Argentina que evidentemente con mucha dificultad, pero lograron construir un proceso de justicia muy fuerte, que continúa, que es largo, eh, con todos sus matices, ¿no? Eh, y otros países donde los procesos relacionados con las lógicas de justicia no solamente fueron complejos, sino casi nulos eh, en el margen de encontrar justicia para las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras eh, sudamericanas. Eh, ¿qué, valor, ¿Qué valor en la construcción de las memorias? tuvieron los testimoniales en los procesos judiciales para las construcciones de, de memorias este, sociales e identitarias? Bueno, a mí, la verdad, Gustavo, que me parece que, que, que han tenido y siguen teniendo un valor formidable, eh, que sigue expandiendo nuevas capas eh, de la memoria, nuevas capas para interrogar el pasado y el presente. Y digo, siguen teniendo, porque si hablamos de la experiencia argentina, ya es una experiencia que hay que historizar, ¿no? Desde aquel juicio a las juntas de, 19, eh, de 1985 hasta el día de hoy, eh, ha corrido mucha agua bajo el puente, y realmente Argentina sigue haciendo, con todas las dificultades, un camino eh, ejemplar y los procesos judiciales alumbran eh, permanentemente nuevas dimensiones. Yo creo que la dimensión de la eh, de que, que hoy estemos nombrando la dictadura como una dictadura cívico-militar eh, y que estemos pensando que también la escena judicial es una escena que está permitiéndonos pensar la densidad de la responsabilidad que tuvieron otros actores sociales en la dictadura la responsabilidad criminal que tuvieron en crímenes de lesa humanidad es enorme o sea en el año en diciembre del 2018 en la argentina se condenaron a dos ex directivos de ford por el secuestro de 24 delegados gremiales en la planta pacheco de ford eh, Digo, y, y ese juicio fue un juicio interesantísimo, porque ahí aparecieron las voces obreras, ahí apareció la intencionalidad política y la asociación entre el proyecto político de las Fuerzas Armadas y el interés de las empresas de limpiar de sindicalismo las fábricas, ¿no? Eh, y, y digo, ese juicio que fue en el año 2018... Fue en un contexto muy regresivo en materia de derechos humanos, en pleno gobierno macrista, pero ese juicio no solamente trajo las voces de los obreros, trajo las voces de las familias obreras. Ahí escuchamos a las mujeres, a las compañeras de los obreros, ¿no? cuyas voces dialogaban con las calles. En ese momento eh, estábamos en plena marea verde y ese clima de época de los feminismos también puso en valor el testimonio de esas mujeres que daban, eh, que eran escuchadas por primera vez en la escena judicial, ¿no? Y también hablaron los hijos de esos obreros y de la afectación de esos hijos, ¿no? Entonces, eh, ese juicio permitió romper silencios también, eran familias que vivieron como parias durante muchos años, que no, no, no habían tenido, fíjate que en las primeras denuncias por el caso Ford, fueron ante la CONADEP, 42 años después llegan al juicio, ¿no? Qué eh, obstinación, qué, qué lucha persistente la de estos laburantes, y el valor que tiene el proceso de justicia, porque va mucho más allá, por supuesto de un hecho formidable y extraordinario, que es que condenaron a dos exdirectivos de la empresa, va mucho más allá de eso, sino pensar que, la reparación del proceso judicial no solamente es el momento de la sentencia, es un proceso que ha permitido que familias vuelvan a hablar de lo que sucedió, eh, que vuelvan a habilitar la palabra, que, es, que esa reparación no es únicamente para los obreros, sino para sus familias, la posibilidad de sentir la reparación social, eh, enorme. Y, y entonces, por supuesto, ahí tenés toda la dimensión de la, de, de, de la de reparatoria, ¿no? Entonces me parece que es pensar el pasado, pensar el presente eh, y es pensar que estos procesos judiciales siguen alumbrando nuevas dimensiones del pasado presente. Eh, Ana, eh, en, en, el, en marzo, digo, en Claxo, año tras año, se trabaja sobre la lógica del mes de las mujeres, entendiendo que los debates, evidentemente, no solo que son transversales, sino que más prolongados, con más profundidad y pensarlo en lógica de un día, como mínimo es muy reductor de las posibilidades de ampliar la cantidad de temáticas y ejes posibles para poder trabajar. Entonces se habla del mes de las mujeres. Eh, este año, digo, como todos los años, pero este año en particular, pensándolo en la lógica del 40-50-50 y de este proyecto que va a acompañar a lo largo del año estos tres procesos, eh, Relacionados con derechos humanos, memorias y democracias en la región, pero tienen un cruce en marzo. Y hablábamos con Karina de algunas, eh, esa intersección o esas interseccionalidades, ese, ese cruce eh, que vos recién planteabas eh, en relación a eh, feminismos, derechos humanos, eh, violaciones a los derechos humanos de muchas mujeres. Digo, vivimos en países donde no solo hubo secuestros de mujeres, sino hubo apropiaciones de niños y niñas, eh, embarazos eh, en, en la clandestinidad, compartos en la clandestinidad, en la lógica de persecución. Este parece que son los cruces pensando en los feminismos a lo largo del tiempo, los procesos dictatoriales y las luchas de los feminismos. Bueno, me parece que el más hermoso cruce yo lo nombraría como una genealogía de pañuelos, Gustavo, ¿no? De los pañuelos blancos y los pañuelos verdes que se han dado la mano en la plaza, que, que hacen su síntesis en la figura de Norita como una especie de rock star, eh, ¿no? Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, para quienes nos, no, nos escuchen fuera de la Argentina, como una especie de rock star de todas las grandes marchas de los feminismos. Entonces me parece que. Eh, sinceramente, si nosotros tuviéramos que hacer un balance eh, de la democracia, de las democracias de nuestro continente, en, estos, en estas últimas décadas, y si ese balance lo ensayáramos en términos de igualdad, sin duda los feminismos eh, son los que han logrado este, el paso más gigante, de la mano de sus activismos, eh, que, que, que han instalado nuevas agendas, que han... Eh, Reinventado, me parece, las luchas contra la opresión, ¿no? Eh, y, y, y ahí ese linaje eh, me parece que es el ejemplo eh, más esperanzador, eh, el más elocuente, eh, que, que, que, que, que sigue abriendo además hoy todo el tiempo, ¿no? Nuevas capas de sentido, nuevas agendas, me parece que los feminismos están... Eh, hoy articulando en luchas contrahegemónicas, hegemónicas, ¿no? que es mucho más allá que pensar un feminismo del reconocimiento de las identidades, sino un feminismo como movimiento político contrahegemónico, como movimiento político capaz de apostar a un horizonte que no es el del mercado, eh, aunque sea un horizonte abierto, que no sabemos, no sabemos con certeza hacia dónde vamos, eh, pero yo creo que... Lo que lo que vemos, en, sobre todo en, en términos de articulaciones entre los feminismos y el movimiento villero, entre los feminismos y el movimiento campesino, entre los feminismos y eh, las luchas socioambientales, entre los feminismos y los activismos indígenas, me parece que ahí hay una cosa muy, este, muy fecunda y que ese es el auténtico este, linaje de pañuelos que nos, nos da esperanza y que nos, nos enorgullece y que, y que, bueno, forma parte también de, de nuestro activismo y de nuestra identidad. Eh, Ana, eh, por último, digo, ya fuiste dando pistas eh, muy certeras con respecto a algunas de las líneas eh, para, para ir pensando, pero si, si tuvieses que hacer algo así como un Pequeño resumen en la medida de lo posible de alguna de las líneas argumentales para eh, pensar eh, este 40-50-50 eh, este año relacionado con memorias, eh, derechos humanos y democracias. ¿Cuáles te parece que son por ahí los eh, dos, tres, cuatro temas centrales para repensarnos? ¿En qué nos ayudan estos números redondos para pensarnos en este 2023 del 40-50-50? Mira, yo creo que si estos 40 años nos sirven nada más que para una memoria eh, ligada a la efeméride, la verdad que nos, nos serviría de bastante poco, ¿no? Yo creo que este es un momento donde mirar el, el pasado, el camino recorrido, las luchas democráticas... Eh, nos tiene que servir para reinventar la democracia, pero fundamentalmente para reivindicar la creatividad política. Creo que es un, un momento donde, si, si yo tuviera que reivindicar 30 años, y es la imaginación política, eh, de la que, que, que, esa imaginación política que, insisto, en, en, encontramos en el, nuestro movimiento de derechos humanos, en el movimiento histórico de derechos humanos, y que hoy, bueno, hay que reinventar y que se reinventa de muchas maneras, ¿no? eh, eh, Se reinventa con las nuevas generaciones, se reinventa con nuevas formas de mirar, como comentábamos recién, ¿no? Que la que nos han regalado, por ejemplo, los feminismos, se reinventan con una mirada fuertemente decolonial, que nos ha permitido también reconocer violencia fundantes en nuestro continente, eh, pero se reinventa justamente, mmm, creo yo, y que esta es otra de las invitaciones, eh, a, a mirar qué pasa en nuestro, en nuestro territorio, a iluminar la imaginación política que tenemos en nuestro territorio. Es un momento donde ese laboratorio de imaginación política está en, en América Latina, vos sabés que eso es de lo que a mí me interesa hablar en los medios de comunicación, esa es, es mi agenda, es nuestra agenda. Eh, entonces, eso es lo primero que, que, que, me, que, que aparece ¿no? para mí. Y en segunda instancia, que, que, bueno, que creo que, en clave de derechos humanos, es un momento eh, álgido, un momento de nuevas agendas, eh, que están vinculadas eh, a la conflictividad territorial, al extractivismo, eh, América Latina enfrenta procesos de criminalización profunda, a sus activistas de derechos humanos, la desaparición forzada eh, no es una categoría de las dictaduras que alojamos en el pasado, la desaparición forzada es una categoría eh, que cuenta nuestro presente, eh, que está ligada a las distintas formas de la criminalidad organizada en asociación con fragmentos del Estado. Eh, entonces, digo, es un, un contexto complejo, ¿no? Si pensamos, eh, las agendas con derechos humanos, eh, y que quizás tienen esta gravedad porque estamos también en el momento histórico de más extraordinaria desigualdad, ¿no? entonces ahí estamos parados, ¿no? con, con, pero siempre con la esperanza de, de que la historia tiene un horizonte abierto que hay que disputar, y ese es el sentido de la memoria, me parece, encontrar eh, esa creatividad política eh, y ver cómo la memoria es una cajita de herramientas para las luchas del presente.